¿Qué te pareció el viaje? Bien cansada, ¿eh? la neta. Porque... Por fin llegamos yo el suel, yo el suel, yo a dormir todo, toda la noche. Llegamos aquí no. a la sede del Salvador no, no creo. Ya teníamos <risas> un año que no veníamos. Y miren quién está aquí, la suegra del Paul. Bien, aquí está con todo. Aquí un poco enfermos. Sí. Y ese se enfermó porque. El día de hoy. Por no dormir. No dormí dos nada días. días. A conquistar a mi con es. todo y a conquistar a todas las nuevas. ¿Viene hijo? No. ¿Cuál nueva? No ya te vas, no, que te vaya bien, cuídate, no, que, que descanse. Sí. A descansar. Ya, a descansar, sapito? Ya mañana sí, ya. nos vemos. Ya. Igual, igual. No. Mañana trabajan, no es día de descanso. Sí, mañana van a estar durmiendo. Exacto. Y pues, pues sí, traer, pero aquí nos vamos a quedar ahorita con bien. Jenny y con Ayeli, vamos sí, a ir. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué, qué quieres? Ah, sí. Bien. Vamos a ir a comer. Sí, ahí los despies los mamá. A pie. No, yo en la casa voy a tomar. Mi mamá está comprando ahí algo. Entonces, Mario. Ya por fin llegamos. Sí, al nuevo, a la sede, la, sed, la neta, ya extrañábamos aquí. Fíjate, Fíjate, llegamos con bien, con coincidencias de encontrarnos en el aeropuerto y con toda la travesía que vivimos la junto neta, a ellos. Sí. Jamás me imaginé viajar con ustedes. Ey, también. Jamás, porque, exacto. Fíjate, en fin, nos conocimos viaje. en un viaje. En el mismo viaje nos llevaron a conocer en muchos lados de Sí, en a Nayaría, a muchos lados. Y mira, ahora nos tocó Otro viaje. volar con ellos. Volar, neta. Oh. algo imposible, neta. O sea, oh, hace dos años. No, no, no, no. Exacto. exacto. Y pues ya, pues ya se va a descansar. ¿sí, Adiós, Apo. Apo. Descansen, a descansar. Sí, nos vemos mañana. O el martes, porque mañana es el lunes sagrado de descanso. Oh, Pero, pues, miren, vamos a ver acá. Vamos a darles una vuelta, Paul. Ah, Ahorita está solo porque la verdad ya no se puede descansar. Ya, ya, son, ya son como las. ¿Qué horas eran? Las 7 y media. De la... Fíjense, son las 6:23 en punto, Mario. Y la neta. Yo veo igual todo. La verdad ya extrañaba. Ya recordaba esto, ya se extrañaba. O sea, no más que no, es como volver a ser no más sueño, que ahorita güey. está solo, no hay nadie más que el, el, el aguacamaya. Es un sueño en el que nos... La no hay... guacamaya sí, sí, sí. que está ahí, es la única que nos acompaña, todos ellos después de descansar. Y ya, pues ahorita tenemos que llevar las maletas a donde ¿No nos ubicamos. Es que no sabemos. Vamos a ver a, ver. a ver, quién vemos, alguien más por allá. Pues al diablo. No sé. Gracias, más. diablo, por darnos ¿Sí? ese, ese tour. ¿Qué, ¿Qué tal manejo? Ah, maneja rápido, ti, maneja, maneja responsable. Es que él nos tío, trajo no. de allá donde vive Jonathan, acá. No sí, sé. es que fuimos a visitar a Yance un ratito porque está en los burdes. Si sí, yo lo iba a traer de allá del aeropuerto, si lo, lo acabamos. Yo me, yo me, yo me sí, cierto. No más ah, es que ¿no? le dijo Jonathan. No, agua. no, no, yo lo manejo. Aguas <ríe> ahí atrás. Aguas, aguas, agua. Ahí va el diablo. No se los voy a llevar. Ahorita vamos a ver, aquí están las maletas Chucho. que traemos y vamos a ver. Dónde son muchas recusamos. maletas. Güey. La verdad, me siento cansado y quiero descansar. Nos, vamos a enseñarles. Ahorita que se, ahorita Diablo que, que estaciona la camioneta, nos va a llevar a donde nos vamos a quedar y les vamos a mostrar dónde es. También para que se den una idea, pues estos son vlogs para que ustedes los disfruten junto con nosotros, lo que nosotros estamos viviendo. Ya estrellábamos la sede, nomás que como les voy a repetir, ahorita ya están todos descansando. Aquí el no. único que ha cambiado soy yo. O sea, engordé más. A ver, Jenny. Del 1 al 10, ¿qué tanto extrañó a su yerno? Nada, nada. ¡Nueve! ¿Te ¿Te <risa> ¡No, no, no te, creo. Creo. ¿Por ¿Sí qué? te quieren? No sé, ya me cambiaron. ¿Qué te quieren, güey? Bien. Ya sé. vamos no sé a ver, quería comer vamos a, nomás que vamos a ver dónde nos ubicamos, sí. porque se me hace que ahora allá arriba, no, no fíjate, no, no está tan caliente va. el día de hoy, ¿Eh? no está tan caliente aquí, aquí no, pero allá sí, en el aeropuerto está bien caliente, está Muy haciendo caliente, mucho calor. Caliente. está haciendo demasiado calor, uh -huh. entonces Paul, vámonos para allá, ah va a venir fey ahorita, ah sí. ok, que lo saludamos, sí, exacto, Mira, nada más quién viene. ¡Sí! Ay, no, no cámaras, no ven. cámaras. ¡Ay! chipe! andabas, Pey? ¿Que andas sudando? ¿Eh? Oh, jalando agua estoy, viejo. ¿Eh? Jalando agua estoy. ¿Jalando agua? Entonces todavía andas trabajando. Sí, es que es como nos hallaba ahorita ahí. En, en el ¡Ah! ¡Como! ¡Ay! ¡Lo dobló! No, no, no. Lo no, no, torciste. ¡Ah! No, no. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Aviéntesele, ¡Ay! ¡Ah! No. No, no, es más fuerte. No, no es más fuerte ahora. Mira, ¿qué también. lo No, sí. Me imagino. Ya estrenamos de él, Da Vinci Pei. Sí. ¿Cómo has estado? Súper bien. Mejor que ayer. Qué bueno. Mucho mejor que mañana. Qué bueno. Qué, qué bueno. Buena frase. Nos tocó volar con todos. Eh, ¿Por qué andan volando con todo? ¿Buenos no. son ustedes? No, pues me refiero a que nos tocó la noche. ¿Qué tal ahí andan volando bajo, Ustedes van a andar volando abajo. Eh? Sí, eso es cierto. Sí. ¿Cómo han estado, mi Pei? Por aquí, todo relax, al 100. Trabajando sí, todavía, bien, mira. Porque... Son las 6 y las 7, y Ay, sí, sigue chambeando. Sí, no, Pei pe. es bien chambeador. Sí, vamos a ir a comer pupusas ahorita. ¿Pupusas? ¿Ustedes? ¿Comiendo no, pupusas? ¿Qué está no haciendo? Mira. No, no está regalo. No, no, no, está trabajando. ¡Los cántanos! ¡Aquí ven, ven! a gusto. No, de verdad es que había la agua ahorita de aquí, Carmen nos regala toda la para Ah, ahora le está jalando agua, entonces. Que vale, la... que tiene una cabeza, también. un la voy a tener yo. Sí. Una gran cabeza, ah, sí. pelón, vale. pero... Está bien, no queda Dios. Bienvenidos. Sí, Muchas gracias. gracias. Bienvenidas, no te molestar molestado, no, los la... vinos. llegando aún también, ah, apenas. Acaban de aterrizar. Sí, sí. No, <ríe> no venimos. No eh, viene bien gordo ¿Cómo me ve? A ver. Sí. La chava está no, a dieta ahí. Le entré duro la comida toda no, la No, pero época. tu señora dice que estás bien gorda. La chava está a dieta, mira usted cómo viene. Bueno. Sí, es cierto, la Estelita está a dieta. Ah, lo sí, okay. Okay. Ah. Sí. Dale, okay. no, que, lo que. Ah, lo que. Sí, sí, es cierto, es cierto. Nah, pero... Es que no. Vamos allá, Paula, vamos. allá donde nos vamos a ubicar Ajá. ahora. Sí, lo puede llevar ahora donde va a ser su... ¡Suchosa! por eso, Miren, ustedes ya tienen más de un año de Lima. No sí, hoy se va a ir así. Ah, así para allá. ya, hay para allá. Hay huevos mecánicos, hay truces por aquí, hay una, una, unas liebres por este lado y un zoológico entero. El... ¿Y no hay una viuda negra? Una viuda negra, ahí en el? Sí. Oh. Vamos allá, ah, Mario. Pues dale, Pablo, a ahora vez hay que cargar ahí en la, la monstruo para no cansarnos, no, no quiso llevarnos caminando para pues engorrar un poco más y no hagamos otro ejercicio. Es que queda ya, queda realmente donde igual, ustedes si ven los no videos... Sé. es que se me hace que queda al lado de la casa de los bichos. Ah, no sé. Ay. Déjame ayudar. ¿eh? Ay. Esa pinche maleta. Este oh, Se le tiró el músculo. Qué vergüenza mira, están llegando todos o sea, y onda Melisa, ¿cómo estás? bájate Mario, ya ¿Ay? te subiste pero ya bájate ¿cómo estás? bien, usted? bien, bien, aquí mira, también Joana, que llegó déjame saludar. Ah, ¿Cómo estás? Vamos a llevarla. Así. <risa> vamos a llevar las maletas. Porque nos van a nos allá de aquel lado. Ajá. Sí. Así que vamos, Mario. Ayúdame con la cámara que yo me caigo. Cuidado. Cuidado. Agárrate, pa. Porque hay curvas y bajadas. Que te caes como mi mamá hace un año. Ya va echando la salación. ¿qué? No, es que mi papá... <risa> uno vea más viejito Sí, ya creció la melisa sí, ya, ya. ya. para el otro año 15 años, ¿no? 14. 14. Ah, para el otro año, 14. 15 Este. En, un, en unos días. ¿Qué van a hacer una bueno, semana? ¿Te van a hacer quinceñera o no? Primero día sí. Sí, ay, ya. ¿Sal vez? Tal vez. ¿Tal vez? ¿Tal vez? Acá estoy viva yo todavía. Para, para, que, para que vaya haciendo el ahorro, ¿eh? No, no, poquito ahorro. Entonces aquí no hay luz, Pablo, hasta llegar allá, ¿ves? Exacto. Oh, sí, pues, está bien grande aquí, eh. Y aquí es donde nos vamos a quedar el día de esta, Ajá, esta, esta, vez, esta vez. Esta ocasión. Ajá. Está bonito. Si lo tomar en el cuarto, Sí, gracias, Pe. Ok, gracias. No, no, está bien, no. Dámela, dámela. Ah, está bien grande este cuarto, ¿verdad? ¿no? Oh. Wow, está grande. Está muy grande. Lo que está bonito que está bien alto. Sí, está alto, total. Como está alta, le grita el calor. ¿no? Uh -huh. Pues bueno, Paola, ¿sí? vámonos. Vámonos, pupusas. Primeras pupusas que nos comemos aquí en El Salvador. Gracias a Nayeli y a Jenny. Sí, principalmente. La verdad, sí, gracias a ella. La verdad, muchas gracias. Sí, la verdad, le sí. ¡No! Se la antojó a Mario. No, ahorita <risa> vienen las mías. Y la... <risa> mía, perdón, ¿Qué Yo de... <risa> Va a sonar medio feo. ¿De qué crees? De chorizo. Ajá, No, yo también no hay pedo. Porque es que chorizo. Como no, todos pidieron chorizo. ¿sí? ¿Ah, sí? Ok. Uh -huh. Mira, nada más a quién nos acabamos de encontrar aquí en su casa. Siempre va a nuestra casa, ahora estamos Fíjate, a revés Como tú dices, o, o, o, o. apenas parece que lo acabamos de ver ayer, ¿eh? Sí, ¿La, la neta. A que, a que lo mismo va. Sí, sí, güey. lo mismo, sí, pues, no si manches. No, ya te conozco sí, todo, güey. No, <risa> No, ¿sí siente que, que todavía, ayer güey? estuvimos hablando con él, ayer. Estamos en México. Yo sí, no, ya estoy enviando, nada, Sí, pero. güey. Si me había pasado el pelo. Las horas y los días se pasan rápido, rápido güey. Rápido, sí. Es. Güey. Pero mira, lo bueno que este es el primer día que ya está en tierra salvadoreña. Sí. sí. Vamos a ver qué, ¿Qué, qué hacemos. ¿Cómo lo primero que viene? <ríe> Exacto. Sí, a eso sí, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué podemos hacer con Nano también? Vamos a, vamos a, a, vamos con la no podemos hacer muchas cosas. Hasta, hasta la. <risa> no, aquí hay hasta la a, a tope de esta calle. Hay una cosa que es peor, no es más el pelón, no sé. Han visto, nos han comentado desde el año, el año pasado. Pero, ¿eh? no, no, pero no, pero no. Nomás nos comentaron, ¿eh, no, Ah, pero no hemos conocido. Pero no hemos ido. Porque vienen una familia, mm -hmm. unos familiares, y, y está súper chido. Sí, nada sí. Así que primero de ellos, que da tiempo, vamos a ir a dar una vuelta. Sí, güey. ¿Y, ¿Y qué vas a comer? ¿Traigo todo de todo? No, no es que tu tu papá, es que como estoy muy corto. Ah, mejor ¿no? falta hacer ejercicio, maltrice, güey. Sesina. Ah, ¿estás a dieta? No, no, entro, no, no, dieta no, no, no, no, no, no, no, no, no, desayuno. Hola. También ella también ahí esta dieta, se acabó no, ahorita cambió, ahorita. No, no se comió. Milca, no, más se comió una pupusa, ¿eh? Sí. De esa dieta. No, pues vamos a continuar con esta aventura, no, no, bueno. si sí, vamos a continuar Bueno, que se vinieron bichos, escaparon. No creía, no creía, no creías, güey. Bueno, cuando te avisamos. Yo ah, sí creía, pero él no creía que Mar, que Mario iba a venir. Fue sí. la novedad Más ah, que alguien que Mario se cagó en el avión que ver ah, Yo ya sé porque qué que Mario no iba a venir ah Ya me contaron Él es igual que yo, somos Playboy <risa> Playboy ¿Qué? No, este no. niño no tiene nada de mandilón ¿no? ah Si ¿Sí se juntan con él No, pero no, no ah. esto es bien fiel Es que, lo, lo que lo miro de él, que es bien fiel claro, claro, sí. No, así es así Sí, lo hace así Para que no si es fiel Yo solo digo lo que veo no, para nada, sí. Le, no. ¡Ay, sí! Y pues, eh, Paúl, ni, ni siquiera los volteé a ver. No, nada, sí. Mi respeto para nada, no, Nada, sí. Y, pues, no? Paul, pues, bueno. hay que finalizar ya ayer, este video, ¿no? Lo finalizamos sí, ya vamos a continuar a después. <risa> es? Esperemos que les haya gustado este video. Dejen su like, suscríbanse. Ya, activa la campanita a ver todos los videos que vamos a grabar. Es que viene encantado. Vamos llegando. Exacto, Mario. Así que lo esperamos. De hombre, que no ven, De venir, hasta de... O de eso se cansa. Sí, de sí. <risa> Así se cansa. Bueno, mucha, eh... mucha... Nando los ha hecho así. Ya, estoy, mira, desde las 8. Nando ¿También, también trabaja ¿eh? ahí. Sí, ejecutivo ese y Ese que sigo ya, Y Bueno, Mario, nos vemos hasta el siguiente video. Y esperamos dejen su like, suscríbanse, activen la campanita. Síganos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados. Y nos vemos hasta, hasta, hasta la próxima. Hasta el siguiente video y, y hasta la próxima. Bye.